Muchísimas gracias, Amado, Francis, Yerjan y toda la gente que está con nosotros, los muchachos acá también en el estudio, que hacen posible que podamos llegar a cada hogar, Franco Macorizano, Nordestano y a todo el país y a la gente que está fuera en el exterior. Realmente vemos con mucha preocupación eh, algunos comentarios precisamente en el día de hoy. De hoy. Eh, a propósito de las declaraciones en el día del miércoles del presidente Abinader, y de la posición que ha asumido eh, la oposición, Partido de la Liberación Dominicana y otros sectores. Entre ellos también hemos visto a un Leonel Fernández referirse al tema de los préstamos, eh, la carestía de algunos productos y demás. Una de las cosas que nosotros entendemos eh, sin ganas de defender al partido de turno es que, señores, hay que ser justo en un sentido, hay que ser un tanto consciente en lo que está pasando en estos momentos, no solo en la República Dominicana, sino en el mundo. Nosotros venimos de un proceso, de un país y de una economía a nivel mundial que estaba prácticamente paralizada, de una escasez y de una alza de los productos, no solo en nuestro país, señores, hay que estar claro de esto. Organismos internacionales, no la República Dominicana, te dicen que eh, la manera en que se han disparado los precios de los ay, productos, ay, ay. de la materia prima, de las embarcaciones, de los fletes, a nivel mundial, o sea, se han disparado totalmente, sí, ahí están los datos, ahí están las informaciones, o sea, no es un invento, no es un invento de que un flete, de que un, eh, de que una carga se disparó de 2.500 dólares a 13.000, o sea, cuando tú, le entras al lápiz a los cálculos y te dice, bueno, pero indiscutiblemente los productos o lo que llega a través de esos envíos marítimos ha aumentado. O sea, la demanda a nivel mundial que se, que se dio, que nosotros vimos unos meses atrás por la solicitud de los países, la disminución del personal de producción en las diferentes empresas a nivel del mundo por los controles que se estaban llevando en torno a las restricciones o medidas por el COVID, hacen que fuera imposible, que fuera imposible tener una estabilidad o un comportamiento normal en los diferentes renglones en una nación. No solo se trata de la República Dominicana, nosotros tenemos que estar claros en esto. Claro está que para eso está eh, están las políticas que se debe de tomar desde el gobierno para garantizar que esto impacte de manera mínima a los ciudadanos y a los diferentes sectores que, que son de suma importancia o de principalía en una nación, el, el, los sectores primarios como el en el, el, el tema de la agricultura, el, el caso de los alimentos básicos, en el caso del combustible, señores, hablar de que el gobierno está asumiendo que me parece que no es sostenible y no creo desde el punto de vista económico que sea la mejor eh, opción de sustentar. Estamos hablando de una cantidad exagerada de dinero que el gobierno está siendo responsable para mantener cierta estabilidad con los precios del combustible en nuestro país. ¿Hasta cuándo lo va a poder hacer? ¿Hasta cuándo va a poder mantener... Eh, o sustentar este costo que implica mantener los precios de manera igual o de no aumentar los precios del combustible en nuestro país. Eso en algún momento va a tener que terminar o buscar otro mecanismo para que no impacte al ciudadano el aumento de los precios de la gasolina, el gas y todo lo que tiene que ver con los combustibles. Por otro lado, hay algunos aspectos que nosotros debemos de destacar del gobierno. Señores, sencillamente uno de los principales logros uno de los principales logros que tiene que exhibir el gobierno de Luis Abinader es el tema de la justicia. Y no se trata solamente de que se está trabajando para que los funcionarios del gobierno actual se mantengan a raya, se mantengan a raya con el cuidado, con el cuidado del mal uso de los recursos en las diferentes instituciones. De hecho, el presidente lo destacó nuevamente, el tema de la transparencia y la persecución a la corrupción y la creación de un mecanismo para que tengamos nosotros un ministerio independiente y que no sea puesto en ese cargo por el presidente de la República Dominicana, que responda directamente a los intereses de este, sea cual sea el gobierno o el presidente que esté en determinado eh, gobierno. Una de las cosas que nosotros debemos de romper es con eso. O sea que aquí haya un procurador que no tenga que ponerlo un presidente. ¿Por qué? Porque esto crea, esto crea un hilo, crea un lazo de responder o de cierta responsabilidad ante esa persona que lo pone en el cargo, que es lo que nosotros hemos venido observando y que se ha venido dando en las últimas décadas, son los últimos 20 años de gobiernos recientes, vamos a, a limitar siempre a las últimas dos décadas de gobernabilidad en la República Dominicana. Otro de los aspectos que preocupa mucho, con, que, con justa razón, a todos los ciudadanos es el precio de la canasta, ¿qué va a pasar? Va a continuar a aumentar, ¿Van a continuar aumentando los precios? Era la era esta la forma de resolver era esta la forma de resolver el aumento de los salarios donde empresas las medidas que han tomado es la disminución del personal porque sencillamente no, puede no pueden sustentar un pago o un aumento en los salarios de los trabajadores o sea, sencillamente no se le está aumentando nada porque cuando hay un nivel de inflación importante, sencillamente ese salario que se aumenta, ¿usted cree que está ganando más? No, está ganando lo mismo o menos, vamos a trabajar la disminución de los precios. Eso es lo que se entiende, es lo que plantean y, y lo dicen los economistas con los diferentes que hemos hablado acá. Señores, otro de los aspectos que nosotros debemos de citar y que sumamente eh, estamos observando con gran preocupación es el nivel de seguridad ...de la República Dominicana como ha venido disminuyendo. Señores, estamos, y usted solamente tiene que ver las noticias, cómo aquí se están dando una cantidad importante de casos, de asesinatos, de muertes, de personas en manos de otra de manera deliberada. En las últimas dos semanas, tres semanas, en el último vez, vemos cómo la gente está asesinando como si fuera matar un mosquito a propósito del Día Mundial del Mosquito. O sea... ¿Qué está pasando con el comportamiento ciudadano y con eh, la respuesta que se le debe dar de los ministerios públicos a, a cada ciudadano que se ve afectado o como es su función de garantizar la seguridad de los dominicanos O sea, ¿qué está pasando en ese sentido? Los niveles de, de violencia están aumentando en nuestro país Tenemos nosotros garantía de salir a las calles Y de que cualquier persona que por eh, dos o tres palabras Por un parqueo, por un pedazo de pizza Por eh, cualquier situación mínima Que él no cabe en un comportamiento racional del ciudadano Pues sencillamente mate al otro Algunos de los aspectos Hablar de garantía o seguridad alimentaria, hablar de la seguridad eh, en nuestro país, hablar del tema de justicia, que es uno de los aspectos positivos que podríamos destacar del gobierno, hablar de otros aspectos como eh, las ayudas sociales, que ahí sí no estoy para nada de acuerdo con mucha gente que dice, pero bueno, han disminu disminuido las ayudas del gobierno en el gobierno de Luis Abinader. Como decía hace un, un, un ratito... Exacto, es un proceso de, de saneamiento de gente que cobraba y de que asumía esas ayudas sin necesitarlo. Ahora, hay que sincerizar las ayudas, las ayudas hay que sincerizarlas, amigos televidentes, usted no puede decir... Usted no puede decir que en el gobierno de Danilo Medina le daban 5 mil y 7 mil pesos de ayuda y que ahora están dando 1.700, pero antes eran 900 pesos que daban. Señor, señora, si usted está trabajando, si ya usted está produciendo, si la economía está abierta, si usted tiene la posibilidad de ir a trabajar, de ponerse a vender ropa interior, de ponerse a vender prenda, de ponerse a vender eh, pinchos en la esquina. De ponerse a vender eh, sándwich en una esquina O de ponerse a vender jugo en la esquina O de, de solicitar o buscar empleo Usted no puede pedirle al gobierno Porque tenemos una economía aperturada De que le dé ayuda de 5 o 7 mil pesos O de que usted aplique para un plan para ti. Cuando estos planes se crearon Cuando estaba todo totalmente cerrado ¿Cómo es esto? Nosotros debemos de ser un poquito sinceros Yo no puedo pedir Como empleador Que el gobierno siga facilitándome los planes Fase 2, fase 1 Porque yo estoy laborando o sea, hay que tener un poquito, eh, o ser un poquito juicioso en ese sentido y ser un poquito honesto y justo. Cuando hablamos de que no se están dando ayudas, pero que usted pretende que se haga, lo que tenemos es que ponernos a trabajar y tratar de producir lo más posible. Claro, claro está que hay que pedirle al gobierno que con el tema de los presos, que es una de las cosas que más se ha visto afectada en, las últimas, en los últimos dos meses, tres meses, en los últimos dos meses, tres meses, es lo que más se ha visto afectado, pues que en ese sentido se trabaje y que el gobierno busque crear las condiciones para que disminuyan un poco algunos precios y vigilar y garantizar que no haya, que no haya de mano de los comerciantes un aumento desconsiderado como muchas veces se da. Entonces, en todo este sentido, nosotros debemos de observar muy de cerca, muy de cerca el comportamiento de los diferentes temas eh, que se dan en nuestro país y ver las cosas más allá de un interés político personal, señores. El hecho de que yo pertenezca a un otro partido, yo no me puedo cegar. Yo no me puedo cegar con lo que acontece en el día a día y decir que todo está totalmente malo o que sencillamente todo está eh, correctísimo o muy bueno, como vemos a un Paliza y a Faride. Bien. Entonces, en ese sentido, eh, estos planteamientos o cuestionamientos, nosotros debemos de o tener una visión más amplia que solamente es interés personal. Gracias, Carolina.